Para el, pueblo, para el pueblo Ticuna también siempre se ve los elementos de la naturaleza. El elemento esencial, el agua, es el símbolo de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos el agua como tal, entonces la, las familias no subsistirían, no, no tuvieran el... el el, el, el símbolo para nosotros poder, este, poder eh, vivir en el Amazonas. Si en el agua, pues, no hay árboles, no hay animales, no hay nada. Entonces, esto sería un desierto. Entonces, nosotros actualmente cuidamos el agua de muchas formas. ¿Cómo cuidamos el agua? El agua lo cuidamos por medio de, de concientización dentro de las escuelas, no botando basura, uno al río, porque... Al botar pues, basura, como el plástico, como los tarros de cerveza, etcétera, etcétera, botellas, lo que hacen es que se contamina, se contamina el agua y perjudica a los peces. Nuestro, nuestro principal alimento son los peces. Si no tenemos peces, ¿qué vamos a comer?